Muy buenas. Bueno, estoy buscando un paraje un poco diferente, ¿eh? que no esté mal, que esté bonito, ¿eh? que está bonito el musguito. ¿eh? ¿Veis el musguito? que majo. ¿Eh? Todo majo, majo. La montaña fantástica, tío. Fantástica. Mira qué musguito. Da hasta pena pisarlo, da pena pisarlo. Pues... a lo que vamos. En este caso, vamos a comentar para el canal de Mundo Trail. Super canal de Mundo Trail, que no llega a los mil suscriptores, estamos en ello. Eh, llevamos tres meses o cuatro, es lógico. Eh, pues nada, para cada mundo vamos a explicar un poquito eh, qué me llevo yo para cuando me voy, a, por ejemplo, hoy está lloviendo, ahora poquito más o menos, pero un poquito cuál es la decisión de qué ropa llevarte en cada caso. Eso es importante, saber decidir qué ropa me tengo que llevar y qué llevarme de, de, bueno, de material, cómo montármelo para llevar eh, ¿cómo se dice? Eh, vestimenta de lluvia bueno, pues vamos de abajo para arriba las bambas en principio estas no calan demasiado, o sea que en principio si no es una lluvia muy fuerte o tú no metes el pie en un charco no te van a calar porque es una bamba un poco de ultra pero bueno, en este caso podríais llevar la que llevaras, pero digamos valorar siempre que una bamba de ultra le cuesta más calarse que una bamba voladora que se seca más rápido pero también se cala antes ¿vale? al pisar en cualquier charco lo que sea, bueno eso, luego lo siguiente en este caso, que hemos variado, pues que como hacía además frío y iba a haber lluvia, nos hemos traído, hasta se transparentan los, las, pisadas, las, eh, las huellas para adentro, nos hemos traído unas gemeleras, no son de compresión en realidad, es una compresión muy flojita, es más como una media calcetín, pero bueno, algo comprimen, ¿vale? Eh, yo no las llevo por la compresión, sino por el frío. ¿Cuánto hacía de grados cuando hemos salido? 8 grados. ¿Cuánto hay ahora? Pues ahora unos 9 grados. 9 grados, no ha, no ha mejorado realmente, ¿vale? No ha mejorado. Entonces, pues hemos hecho toda, toda la salida a 8 grados, más o menos, ¿vale? Incluso habrá habido sitios que nos hemos metido en montaña un poco más alto, que a lo mejor ha abrido 7 o 6 grados. ¿Qué hemos hecho con el tema guantes? Pues en este caso no hemos llevado guantes porque había 8 grados, como hemos salido a las 11 y media y de once y media para adelante en principio nunca baja la temperatura porque vamos hacia el mediodía y al mediodía, que es ahora ya acabamos de la ruta, en principio no vamos a llegar a la, del mediodía a la tarde si fuéramos del mediodía a la tarde y hubiera 8 grados, entonces sí que hay que llevarse guantes porque conforme va llegando la tarde nos va a bajar a 5 grados al mejor entonces sí, pero como vamos de frío a calor o igual que es lo que ha pasado hoy más o menos pues no nos hemos llevado guantes porque tenemos muy probado que con 8 grados aguantamos, se nota un poco de fresquillo en algún momento se han puesto un poquito rojas las manos, en algún momento que hacía más frío y tal, llovía más, estaba un poco mojada pero más o menos con 8 aguantamos que no, 10 grados para llevar guantes, eh, si uno es un poco friolero o friolera, con 10 grados, de ahí para abajo llevar guantes es una manera de no equivocaros. si pasáis un momento caro, pues lo guardáis o lo que sea, ya está eh, más cosas, ¿qué nos hemos traído? pues malla, ¿por qué malla y no un pantalón corto? primero porque últimamente llevo malla, no llevo pantalón corto porque no es verano pero porque cuando se te moja, un pantalón corto es muy incordiante. El suelto me refiero, el suelto. Es muy incordiante porque vas clac, clac, clac, clac y tal. En cambio, una malla, primero que no te va a hacer rozaduras porque no hay zona de roce, es mucho mejor para de cara a rozaduras cuando se te moja, las mallas, los pantalones, tienden a hacer eh, llaga. Se queda rojo marcado en la piel del roce de moverse, porque está mojado o con mucho sudor. Entonces, siempre que vayáis a mojaros, un pantalón que no sea muy gordo, que sea fino, para que no guarde el calor, que no pese, ¿eh? que esto es finito, que esto no no coge no coge peso, no es una tela de chándal. Es una tela fina, fina, bastante transpirable. Eh, pues eso, siempre que vais a mojaros, meteros malla, a mi parecer, claro. Eh, malla comprimida, eh, que apriete más o que apriete menos. Si queréis compresión, estas no son de compresión especialmente, eso es normal, no es que aprieten. Más, pues eso, como hacía frío, nos hemos traído las gemeleras. Que hubiera habido 12-14 grados, pues podríamos haber ido con esto, eh, con el gemelo al aire. Hubiéramos ido así, gemelo al aire, ¿vale? Así. Vale, hubiéramos ido, si hubiera sido eh, 12-14 grados, que es como vamos siempre, como vamos siempre. O no hubiera llovido, ¿vale? Siempre vamos con gemelo al aire, pero hoy al haber lluvia, pues claro, se va enfriando más todo. ¿Qué más? Chaqueta, la chaqueta. ¿Cómo decidir? Una vez que tú ya sabes que llueve tienes que llevar chaqueta, eso digamos no hay mucha decisión que, que rascar ahí. Llueve, pues ya sabes que chaqueta tienes que llevar puesta o quitada, pero la tienes que llevar. Eso no te puede escapar, pero eh, sí que eh, hay otra, otra cosa que, que es importante que es saber de decir. Cuando yo la llevo, me la pongo, es un virují, sabes, un chirimiri, esto es un chiribiri de ser muy finito. No lo veis prácticamente ni lo veis este es muy finito, bueno, pues con este finito no hay que llevar chaqueta yo pensé que la llevaba tenía que sacar un tiempo ya de la sesión y entonces ya ni me la he quitado para no perder tiempo pero que si es un chiribiri que no lo ves atención, si tú no lo ves yo ahora me cuesta verlo, de vez en cuando veo alguna gota pero me cuesta verlo chaqueta quitada, es la norma que yo uso esta chaqueta quitada, me la quito ahora bueno, va a costar mm, voy a dejar un momento la cámara a ver ahí Ahí, si aguanta, si aguanta no se cae. Nos quitamos la chaqueta con los relojes que se salgan bien. Chaqueta quitada. A continuación, nos latamos la más bien fuerte, más bien fuerte, con doble nudo doble nudo, y ahora, para que no se baje, la subimos aquí, con otro doble nudo, ya está. Así fantástico, ¿por qué? Porque si no te haces el doble nudo lo a la mochila o a algo, para que no se baje, se te va a ir bajando, y se te va a ir bajando aquí, chuy, chuy, chuy, se te va a ir bajando, para abajo, y va a ser un incordio, o vas a tener que apretar muchísimo que te va a comprimir la barriga y te va a doler la barriga por comprimir tanto entonces ya digo yo en mi caso el truco que uso es ese, hago un nudo primero de presión y luego me subo una parte aquí y lo vuelvo a hacer, y ya está, si tuviera que por lo que sea hacer algo pues me quitaría esto y ya está eh, ya digo, cuando llueve que yo ahora por ejemplo es chiribiri no hay que llevarla, ¿por qué? porque lo que te mojas es tan poco que la propia evaporación, no y se ve el sudor que me sale a mí el calor del cuerpo, creo que se verá esa evaporación es suficiente para, digamos, compensar lo que te vas cogiendo de humedad. Pero porque es una lluvia que ni la ves. Pero si la lluvia la ves, entonces te pones la chaqueta. Es fácil decidir. ¿Ves la lluvia claramente? Me pongo la chaqueta. ¿No la veo? No me la pongo. Porque la evaporación y el calor del cuerpo es suficiente para mantenerte bien. No te vas a helar. ¿vale? Ya está, no se me ocurre más. Luego otra cosa eh, es llevar gorra siempre, a poder ser gorra las gafas no serían lo adecuado porque se dirían mojando. En principio la gafa... podéis llevarla debajo de la gorra, que se, tapa, se mojarían menos, pero yo no las llevo cuando llueve, solo las llevo para tipo sol, en verano y cosas así. Y ya digo, la gorra va bien porque aunque tú te pongas la chaqueta por arriba, la capucha, te queda muy pegada. Entonces la gorra lo que hace es que te coge, te coge la capucha aquí, hacia atrás, te tapas las orejas, así te queda tensado, puedes ir un poco abierto, transpiras un poquito, y, y va bien porque no te cae nada de agua en los ojos, va fantástica. Eh, y otra cosa, y luego te va evacuando el agua que te cae, te va goteando por aquí se te va yendo, pero no te mojas. Y otra cosa que iba a decir, bueno, eso, la chaqueta, llevarla un poquito abierto, iba a decir algo y se me ha olvidado. Ah, ah, ah. Eh, se me ha olvidado, no sé lo que iba a decir. Bueno, ya lo diremos en otro momento. Pero bueno, básicamente era eso, alimentación y todo va igual, eso no varía. Quizá consumas algo menos de agua, pero prácticamente eh, va a ser nada lo que va a variar. Eh, ya está, no, sé, no me acuerdo nada más. Iba a decir algo, pero se me ha olvidado. Bueno, compañeros, eh, ya digo, así voy yo cuando, cuando corro. Eh, no me acuerdo. Venga, era algo de temperatura, algo así. Venga, hasta luego, queda muy bien. Debo.